Como le decía al hacer la pausa, como cada martes la participación del licenciado Lenín Francisco en este su espacio. Una consulta migratoria no solamente totalmente gratis para ustedes que son su audiencia, sino poder recibir ustedes la participación de un profesional del derecho especializado en derecho migratorio, profesional del derecho abogado debidamente registrado en el Colegio Dominicano de Abogados, debidamente otorgado un S4 por la Suprema Corte de Justicia, para el ejercicio del derecho en toda República Dominicana y de manera muy importante, una empresa formalmente constituida como es Central de Visas, lo cual le garantiza a usted que usted no está frente a un asesor migratorio, usted está frente a un abogado migratorio que está disponible para brindarle a usted las mejores orientaciones en este su espacio. Lenín, nuevamente bienvenido y feliz de recibirte a ti como ya lo dicen los televidentes el joven decano del Derecho Migratorio en República Dominicana. Adelante, mi querido. Muchísimas gracias, queridos amigos. Feliz me siento yo de estar nuevamente compartiendo con todos ustedes y trayendo, como acostumbro, buenas noticias. Lenín, vemos que se pone facilidad de poder conocer el mundo a través de tu oficina central de visa. Pero como tú decías, hace unos días he estado vaticinando en cada una de tus participaciones, mes tras mes, las novedades que vamos a tener. Dijiste la semana pasada que la Embajada de los Estados Unidos, a partir del mes de agosto, va a tener novedades para todos los interesados en poder visitar esta Embajada. Lenín, ¿qué tiene la Embajada de los Estados Unidos? Y que tú dices que es una noticia muy caliente que todos deben conocer en el día de hoy. Cuéntame, Lenín. Pues tal como dices, así mismo lo dije en julio, en nuestra última participación en este espacio, de que agosto sería un mes poderoso, el mes que estaban esperando todas las personas que aguardan por una cita de visa de paseo o una cita de residencia en el consulado americano. Tal lo dije, tal sucedió. Desde el día primero del mes de agosto hay citas, en el Consulado de los Estados Unidos para aquellas personas que buscan visa de paseo. Desde el día primero de agosto, hemos estado consiguiendo citas para este año 2022 y también para el 2023 para todos nuestros clientes que están buscando visa de paseo a través de nosotros. En este instante, Robert, que estamos transmitiendo este espacio, hay citas disponibles para aquellas personas que deseen ir de paseo a los Estados Unidos y de igual manera siguen fluyendo las citas para visa de residencia. Es ahora el momento que usted estaba esperando para buscar visa para los Estados Unidos. Lenín, como bien decimos nosotros en cada una de tus participaciones, Cualquier proceso migratorio que se vaya a abocar, que se tenga interés de conocer cualquier destino del mundo y los Estados Unidos no escapan a estas necesidades. Si pudiéramos brevemente decir algún día, algunas orientaciones, ¿cómo iniciar la instrumentación de un proceso de solicitud de visa de paseo a los Estados Unidos, por favor? Mira, es una observación o una pregunta muy importante, porque veo a menudo que las personas no saben por dónde comenzar. Inclusive hay personas que quieren pagar el PIN o cita consular y ni siquiera tienen un pasaporte, mis queridos Robert. Uh -huh. Entonces yo pienso que aquí lo más adecuado es iniciar por buscar la correcta asesoría de parte de un abogado migratorio calificado. Todo comienza ahí, porque como le digo yo a mis clientes en Central de Visas, debemos organizar primero las ideas, la mente, ¿no? La idea de qué es lo que tú necesitas para entonces encaminarnos en base a un plan de acción. Cuando un cliente me visita en la consulta, Robert, yo me tomo una media hora, unos 40 minutos en hacerle una entrevista personalizada en donde puedo ver todos los pormenores, los uh, detalles, digamos, o puntos fuertes, puntos débiles de cada cliente y en base a eso le defino por escrito y le explico verbalmente qué tenemos que hacer y por dónde debemos comenzar y una serie de pasos desde el 1 hasta el 5 uh -huh. que nos van a llevar a esa meta deseada que es la obtención de un visado de paseo en este caso. Así que yo pienso, Robert, que tu pregunta debe comenzar entonces acudiendo a nuestra consulta para entonces hacer un plan de trabajo Especializado, único, exclusivo para usted que está buscando la visa Ok, Lenín me pregunta un compañero aquí que nos escribe por la línea de WhatsApp Precisamente está interesado en llevar a cabo este proceso de solicitud de visa de paseo Me pregunta él, tengo dos condiciones Soy estudiante y tengo algunas situaciones con multas de tránsito ¿Pudiera ser esto una limitación para yo solicitar mi visa de paseo? Bueno, yo le llamaría, no una limitación, pero tiene detalles importantes que eh, si vas a nuestra consulta, vamos a organizarlo primero. Claro que sí, que verificamos la consulta eh, si, eh, si esa persona tiene antecedentes judiciales, penales y también de tránsito. Cuando identificamos esas multas, pues eh, recomendamos al cliente que proceda a pagar primero dichas multas y eh, organizamos lo demás que se necesita. ¿Verdad? Él no mencionó en su pregunta cuál es su condición económica, qué tipo de trabajo tiene, entre otras cosas. Entonces, vemos todos los detalles y saliendo de nuestra puerta, de la puerta de nuestro despacho, usted puede estar seguro que llevará un plan de acción que le va a llevar hacia esa meta deseada. Ok, me pregunta otro televidente por aquí, por el WhatsApp, el dinero que tengo que tener en mi cuenta, ¿cuál, qué cantidad debe ser y para yo poder llevar a cabo la solicitud? Bueno, no necesariamente hay un monto específico. Hay que tomar en cuenta que en el consulado, mis queridos amigos, todo debe tener un sentido de lógica. ¿Y qué quiero decir con esto? Tú no puedes pedirle a un ciudadano eh, humilde, trabajador, que tiene un salario de 15 mil pesos o 20 mil pesos dominicanos, tener un ahorro considerable, ¿verdad? No necesariamente podrá hacerlo. Y esa persona que gana ese salario no va a necesitar mostrar un, un ahorro muy fuerte para ser eh, pues agraciado con la visa. El, el, el ahorro debe tener sincronización con los demás datos del perfil. ¿Qué es lo que usted trabaja? ¿Qué es lo que usted gana? Si usted se presenta con un salario pequeño y un ahorro exagerado, puede tener un resultado contrario al que usted busca. Por eso es que yo debo insistir, Robert, y tú me perdonas si sí. parezco repetitivo en este espacio, en que hay que hacer un plan personalizado y en base a los datos de esa persona podemos definir eh, preguntas como esa de cuál es el monto adecuado. Muy bien. Eh, Lenín, aprovecho, sé que se nos agotó el tiempo Pero tengo una última que no puedo dejar Me escribe aquí la señora Carmen Rosario Soy estilista, tengo mi salón de belleza en mi casa Si en estas condiciones sería para mí posible también solicitar mi visa de paseo a los Estados Unidos Ya que tengo una comadre y mi cuñada que residen allí Que me invitan a visitar y conocer esa importante ciudad Carmen, yo creo que sí, que usted es una mujer trabajadora Que tiene su negocio propio de salón eh, informal, como muchos otros negocios de salón, pienso que con una, una correcta guía usted puede alcanzar el éxito. He tenido y tengo dentro de mis clientes, de mi cartera de clientes, a muchas damas trabajadoras que tienen salones de belleza, algunos en su casa, algunos en locales comerciales, y hemos logrado con éxito conseguir la visa. Hay que ver, eh, de Doña Carmen, otros factores como los lazos familiares, entre otros, ¿verdad?, que uno evalúa sí. en esto, pero como les digo, con una correcta guía, eso no será una limitante. Muy bien. Lenin. como siempre, el tiempo es bastante corto para poder continuar con tu consulta, pero si esta participación, alguna persona resulta interesado en poder recibir tu apoyo jurídico en este sentido, que quede claro, tu apoyo jurídico a los fines de llevar a cabo un proceso legal de solicitud de visa a cualquier país del mundo. ¿Cómo lo pueden hacer, Lenín, por favor? Claro que sí, estoy a la orden en nuestras oficinas de Central de Visas. Pueden llamarnos al teléfono de oficinas 809-562-6094. O pueden llamarme o escribirme a mi teléfono móvil 809-973-7573. Nos encuentras, Robert, en todas las redes sociales, arroba, Central de Visas. Ahí están en pantalla el equipo nuevamente reiterando, 849, eh, vi otro teléfono también. Sí, Lenín, también, el 849-352-7573 es otro número también disponible. Excelente, como siempre Lenín Francisco, a ti tu tiempo y compartirlo con toda la audiencia. Reiteramos a todos ustedes, no es lo mismo abogado migratorio que supuestos asesores de redes sociales y de páginas. Sepa establecer la diferencia. Cuando se habló de asesores, se habla de esos que están en redes sociales confundiendo y desorientando a las personas. Lenin, muchísimas gracias siempre por tu tiempo. Un ¿eh? placer.